El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las comunidades de la costa caribe de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley.